Volvemos al paraíso del pescador deportivo Bahía San Blas, ubicado a casi mil kilómetros de Capital Federal, en la provincia de Buenos Aires, nuevamente de la mano de la familia Carranza, eh, por supuesto en especial Gustavo Carranza, quien tomó estas excelentes imágenes para mostrarles la pesca abundante que hay eh, en esta zona. Muchísimo pique de pescadillas, corvinas, eh, prácticamente la caña doblada todo, en todo momento, pero también para demostrar otro tema, por ejemplo, en la pesca en el mar que estamos acostumbrados a hacer con carnada, aquí también se puede practicar con artificiales, como van a ver en imágenes, van a ver que emplearon pequeños fiocos de colores, eh, puede ser naranja, rosa, en fin, y dieron muy buen resultado para capturar pescadillas y alguna corvina. Eh, hay que asociar también la pesca del mar a la pesca con artificiales, ya que sea por ejemplo en Mar de Plata o en San Blas, son claros ejemplos. Otro artificial que puede dar buen resultado es el Jig, en tamaños pequeños de 100 gramos, es un plomo alargado con colores fluorescentes, que produce vibraciones y también es efectivo para la pesca en el mar. Como ven, bueno, una alternativa más eh, para todos los pescadores deportivos, acá tienen la, a la familia Carranza que brinda salida de pesca en embarcaciones de 20 metros de eslora y también hospedaje en eh, excelentes departamentos con todo lo necesario para que el pescador vaya y disfrute de su jornada de pesca.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 you <laughs>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 Oh, a la Lidia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 En esta ocasión vamos a mostrar algunos productos nuevos que ingresaron de la línea PAYO Como por ejemplo, los nuevos modelos EVOLUTION Son modelos que vienen con capucha, como los que ya conocíamos Pero viene el cuello individual, digamos Se puede bajar o subir Depende del gusto de cada uno Viene unido a la misma remera Pero no hace falta ponerse la capucha y el cuello al mismo tiempo De esta manera a veces nos permite un poco más libertad de libertad en la cara tenemos este modelo así, tipo camuflado, tenemos este modelo que es tipo agua, está muy bueno, y este modelo en rosa con violeta por ejemplo también que está muy bueno, con ese mismo sistema de cuello y de capucha. Y después nos entró también un modelo que es más que nada de peces de mar, y viene solo con capucha, una capucha amplia, o sea, una capucha pobre.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 Pescador Camisetas personalizadas con filtro UV y secado rápido. Podés pedirlas al 11 33 57 10 65 en Instagram Pescador Camisetas.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 Espero que les haya gustado el programa y si Dios quieren estaremos viendo la próxima.